Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. Consumidores mexicanos platicaron a Avicultura.mx sobre las decisiones de compra que tomarán este año para la tradicional cena navideña, como reducir sus porciones y saltarse el postre. Esto considerando que los precios del pollo han incrementado en más del 22% y los del pavo han hecho lo propio en 33%, siendo los cárnicos con el mayor al durante este año. Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para la sustitución del Conacyt, con énfasis en priorizar la disposición de recursos para académicos y no a empresas, eliminando los intermediarios y el financiamiento para la iniciativa privada. La Alcaldía Tláhuatl en la Ciudad de México informó sobre casi 800 patos silvestres muertos en la Laguna de Jico a causa de la influenza aviar AH5N1, esto tras un reporte de la Conagua sobre la alta mortalidad de aves en la zona. Avicultores estadounidenses expresaron su preocupación sobre la nueva propuesta de su gobierno para controlar la contaminación por salmonela en las plantas procesadoras, asegurando que no está contemplando todos los esquemas operativos ni los diferentes elementos de la cadena productiva. La Asociación de Procesadores y Comercio de Aves de Corral de la Unión Europea publicó su Carta de Sostenibilidad enfocada en que el sector sea un aliado para alcanzar la meta de ser una región climáticamente neutra para 2050, esto sin comprometer la productividad. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.